Hola chicos, bienvenidos a Lightspeed Spanish. I'm going to add a video on after I've, I've explained it, done the introduction. And it's a video in which we interview uh, Saul from Mexico. Now, Saul is a friend of ours. We've known him for, I don't know, 12 years, 13 years. We have never met him in person, but we've talked for, for he's, he's helped us a lot. He's, he's done tremendous amounts of work with businesses and things like that. Okay lately he he's we've always talked about this potential but basically um he's had a bit of bad luck okay he's had a bit of bad luck he he's got he had lots and lots of business ventures that have all gone a bit kaput okay um for you know because of the situation that we're in at the moment so lots of things have gone down the pan so what we want to do is to help him and, and so I'll tell you basically what what what happened so What we said was, look, you know, we'll, we'll let people know that. I mean, Sal was a, a business person. Um, he's very capable and he's Mexican and he's got a lot of knowledge about Mexico and he knows all of the states and you know, 27 states in Mexico. He's been there and he knows all about them. So um, what we what we said we would help him with is, we would help him to, um, become like that, you know, the, like the italki thing where you become a, like a coach, um, conversationalist in Spanish. Yeah. But he, but he obviously he's, he's got that capacity to be a coach in it, not just conversation. So, um, we said we would help him to see if we can find some, some work basically. Um, Uh, to help people from Lightspeed Spanish, perhaps people from the US who like to go to Mexico, that would be the ideal person to start getting conversation with and getting help from and guidance and things like that. So that Sal was going to explain it anyway. But then we were talking about more things like ideas for the future. Now, Our immersion courses here in Spain have been a disaster for the last two years. Yeah, the last year and this year is not looking very great. Um, but in Mexico, everything is getting back on track. Okay, the same as in the US, I know it is. So we were talking about the possibility of beginning to offer immersion courses in Mexico. Um, and so we were kind of talking about that. Obviously, with with Saul as the person who who organizes all of that well it as we talked I was getting and it isn't necessarily on the video it was after the video we were getting so excited about it because Saul had these fantastic ideas of of taking people you know cause I said to him it's it has to be steeped in culture so you know classes in the morning but in the afternoon it's like let's see as much culture as possible initially he was talking about Cancun and I said that's okay but that's a tourist place you know i think we would be able to attract more people if the if they could come and really see the mexican i mean mexico's got so much culture when i was there for two years i saw incredible things and so so i was saying yes i'm i'm thinking about um you know organizing people to be able to go and see chichen Itza, uh, as he pronounced it chichen Itza. um And, and lots of other places he was talking about, and then he said there were uh, there were twenty seven, I think twenty seven, maybe I'm using the same number again for the states that he's been to see different dishes of Mexican food that he that he's going to include in the in the immersion course. And well, in the end, Cynthia and I were saying uh, we want to go there because it, I mean just being able to go and and he was talking about a place where you you go into a steam bath and then you come out and and you, you cover yourself in mud and it's like the most refreshing thing ever. Oh. Never, I've never heard of that, but, but all kinds of possibilities. So we were getting really excited about that. And that's something that we're going to look at um, as we move forward, when, when everything sort of settles down a little bit. So watch this space for that as well. Um, anyway, so I'll leave you to listen to the interview with Saul. It's all in Spanish, okay? And if you, if you would like uh, to have some sessions with Saul, Uh, some conversation and kind of Spanish coaching he's not a teacher he's not a language teacher but he has done lots and lots of teaching so it's kind of you know he'll, I'm sure you'll be able to help a lot um, he's got an offer he's offering like for the first month um, one hour sessions at nine nine dollars ninety and then after that it's fifteen dollars okay but anyway Have a look at the video. If you like the idea, if you'd like to spend some time talking with Saul, then uh, his email is in the information in the video. Okay, so just look at his email, contact him directly, okay, and then you can organize stuff with him. So enjoy the video and nos vemos. Hasta luego. Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Aquí estamos con Cindia y con uh -huh. Saul. Saúl aquí. Yo, bueno, yo, Saúl. yo. ¿Qué tal, Gordón? Un gusto saludarlos. Igualmente, igualmente. Entonces, Saúl, eh, vas a hablarnos de, de tu proyecto nuevo, que es ofrecer clases de conversación, ¿verdad? Así es, pues ya tenemos eh, años conociéndonos. Gordon, Cintia, eh, hemos estado en comunicación constante con lo que hemos hecho. Y, pues, ahorita surge una oportunidad para la gente que quiere aprender a hablar español, que quiere eh, dominar algún otro idioma para agilizar de alguna manera su pensar, su pensamiento o poder eh, tener una nueva inmersión en, eh, en algún otro idioma, ¿no? Entonces, por esa razón surge, esta opción para poder ayudar a estas personas. Entonces, sí, vamos a, a ofrecer clases, clases de conversación tal cual con un nativo del idioma español aquí en Latinoamérica, en México, de Ciudad de México, precisamente. Entonces, vamos a ayudarlos a todos los que, a todos los que así lo, lo decían. Muy bien, Saul. Y, y estabas diciendo antes, antes de empezar a grabar, que, que tú conoces casi todos los estados de México, ¿verdad? Así es. Aquí en México son 32 estados. Eh, yo conozco 27. He viajado a la frontera con Estados Unidos. Ahorita acabo de regresar justo hace unos minutos de, de Reno, Nevada. Eh, entonces, pues voy aterrizando casi, casi, casi para esta entrevista. Conozco la frontera. Conozco eh, la parte centro del país y el sureste de, de, del país y la ideología de las personas, la comida, la idiosincrasia, para que busquen esta palabra, eh, es muy diferente. Las personas nos comportamos diferente dependiendo en qué parte del país estén. Mm. Entonces, sí me ha tocado, he tenido la fortuna de conocer todo México. Mm de poder participar en eventos, de poder participar en proyectos en otros, en otros estados. Eh, y ahorita, pues, en lo que estuve en Estados Unidos. Y uno de los lugares más bonitos que, que yo puedo recomendarles a todos para que conozcan es La Paz, Baja California, ciudad increíble. Es una ciudad de ensueño. Es como... El, yo me lo imagino como el París, pero de, de, de México, México. Mm. es muy bonito, y también Cancún, Cancún es increíble, unas playas muy bonitas, lo único que no me gusta de Cancún es la humedad, hay muchísima humedad, mm. entonces, aunque no haga tanto calor... Siempre estás sudando, sudando. sudas sí, sí. mucho, sudas mucho. Bueno. Y Ciudad de México, que aquí están todas las culturas, todas las mejores comidas de todo México siempre van a estar aquí en Ciudad de México. Claro, Muy bien. claro. Vale, hablamos de, de, de cómo, cómo funciona. Para, para comprar una hora de tu tiempo y tu experiencia, ¿cuándo va a costar? Pues mira, yo estoy ahorita eh, empezando a ofrecer estas clases en 15 dólares. 15 dólares la hora. Pero para que una oferta especial para los eh, estudiantes de Lightspeed Spanish, vamos a ofrecer la hora en 9.90. 9.90 para, pero nada más para cinco personas, para cinco personas que quieran inscribirse a una conversación para que yo les pueda enseñar el español de Latinoamérica. Y va a ser por todo un mes. Es decir, que estas cinco personas van a poder contratar las horas que quieran durante todo un mes por solo 9.90. Vale, muy bien muy, bien muy bien pues lo que vamos a vamos a hacer saúl es poner tus detalles en la información de este vídeo entonces la gente puede ponerse en contacto contigo directamente vale y hablar de, de, de tu horario y, y eso no sí. me gustaría hacer también una pequeña introducción para que saúl se presentase porque nosotros nos conocemos Ah, sí, claro. Y habrá gente de la Expeed Spanish que te conozca, pero para aquellos que no te conocen, pues me gustaría que hablases un poquito sobre, sobre ti, a qué te dedicas, eh, y etc. Bueno, pues yo eh, me he dedicado todo el tiempo a desarrollar sistemas. Yo vengo de la parte de informática. Tengo una plataforma de monitoreo, automatización y control para edificios inteligentes que ahorita está instalada en, en una de las máximas casas de estudio de la, de la Universidad eh, Nacional Autónoma de, Autónoma de México. Este, y también estoy en otro proyecto de reclutamiento para empresas. Eh, pero la, el tema de poder enseñar me ha gustado mucho. Eh, yo di clases durante dos años a médicos de una institución muy grande aquí en México que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. A todos los médicos los capacitábamos por parte de la universidad. Los, les dimos capacitación para que pudieran aprender a manejar un sistema que captura los datos eh, de todas las personas en, el, en ese sistema y ya todo se digitaliza. Entonces, eh, así fue como empecé en este mundo. Eh, es muy, es necesario tener mucha paciencia con las personas que están aprendiendo. Claro. Y a mí me quedó muy claro, me, me quedó muy claro la enseñanza de que hay que tener paciencia porque hay gente que sabe otras cosas que tú no y que de las cuales también puedes aprender. Entonces, por eso es que me gusta enseñar, por eso es que eh, quiero ayudar a otras personas como también otras personas me han ayudado a mí y pues aquí está la oportunidad para que todos los que lo quieran tomar y aprender, yo les pueda enseñar. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Augusto. Entonces tú, es que estamos diciendo una hora de conversación, pero va a ser una hora de conversación con coaching, ¿no? Es coaching principalmente, es apoyo, sí, sí. es apoyo para que puedan, no nada más es una conversación de, pues, te enseño y tú aprendes sino no vamos a meternos con el otro proyecto que también tenemos, del cual les vamos a explicar después para poder traer a gente de otros países a aprender español aquí a México y que al mismo tiempo conozcan toda la cultura, la riqueza de este país y aprender español es el tipo de coaching que vamos a ofrecer para que la gente pueda eh, tener una conversación fluida y pueda aprender las palabras eh, nativas de que se usan aquí en México o en Latinoamérica en general. Muy bien, Qué bien. fenomenal. Qué bien. Uh -huh. Pues explícanos rápidamente sobre ese proyecto eh, ¿Qué tienes pensado para, para el futuro, Saúl? ¿Ese curso del que estabas hablando? ¿El curso de, de inmersión? Sí. Pues rápidamente, para no dar muchos detalles, porque es algo que apenas estamos planeando aquí con Life Speak Spanish, eh, como se los dije, es traer gente que ya tenga un poco del idioma español aquí a México, darles clases por la mañana, dos, tres horas y luego salir a la calle. Salir a la calle, ir a comprar, ir a comer, ir a conocer. <risa> comer, comer muy importante. <risa> comer. Y yo conté, yo conté que México tiene de los principales platillos que, que son internacionales, son 21 y yo los he probado todos, los conozco todos, son sabrosísimos para que busquen esa palabra. Entonces, los voy a ayudar a que tengan sus primeras dos, tres horas por la mañana y el resto del día vamos a conocer, a comer, a platicar y a aprender. Pues muy bien. Pues suena estupendo, sobre todo la parte de ir a salir a comer, a comer. <ríe> y a ver cosas... Como se nota que es española. ¡A comer! Sí. yo todo. sí no ya ya ya vi quién ya vi quién este quién cocina ahí en casa pero no es no es Cintia, verdad Ajá. Los, los ingleses a tomar a tomar pintas a ver quién, quién cocina en casa un inglés o una española yo sí yo, yo siento que te cocina Gordon sí bueno la verdad sí cocina bien sí ¿eh? claro sí cocina bien es por eso corazón, es que le en encanta España. la comida Sí, pero bien. Bien, Entonces, ¿Eh? para, para que nos quede claro, eh, tú vas a hacer una oferta, tus clases cuestan 15 dólares, pero tu oferta ahora es que durante el primer mes, a las cinco primeras personas que quieran clases contigo, tú vas a cobrarles 9,90 durante ese mes. Ya puedan durante ser los tres, eh, las clases que quieran a 9,90. Sí. Es coaching para aprender español por solo 9.90 el primer mes para las primeras cinco personas, las horas que quieran contratar y pues aprovechen la, la promoción porque nada más son cinco Por lo mismo de que no, no quiero saturarme, claro. este no quiero estar teniendo mucha gente para poderle dar calidad, calidad completamente a todos los que a, a todas las personas que yo les voy a enseñar. De hecho, ya tengo, bueno, ya estoy en, en pláticas con, con una de sus, de sus estudiantes y nos hemos llevado súper bien, hemos platicado bastante bien y creo que le ha gustado mucho lo que le he enseñado. Entonces, por eso dije, bueno, creo que es el momento de, de poder eh, expandir esto para que más personas pues, puedan aprender español. Con Jackie, hablas con Jackie. Hola, Jackie. Hola, Ahí está Jackie. Sí, va a ver el vídeo. Pues muy bien, Saúl. Creo que gracias. eso es todo. Vamos a dejarlo allí porque sí. ya, eh, ya sabemos eh, de qué va todo. Bueno, Saúl, pues muchísimas gracias y te deseamos suerte con este proyecto, como ha dicho Gordon. Y nada, chicos, eh, iba a decir coger Coged esta oferta, pero no quiero decir coged porque estás aún y no se puede decir coged. Tomad, tomad, tomad. Agarrad esta oferta. <risa> <risa> Tengo que tener cuidado con ese verbo es que les, les voy a explicar si cuando... Sí. Cuando ya les esté les diciendo, les estoy explicando a los estudiantes, les voy a decir por qué aquí en México no se puede decir coger. No, coger, bueno, coger un taxi, no. Que, no de no, hecho, que... voy a contar una historia graciosa, luego si quieres la editas. En Facebook, Gordon, eh, a, bueno, nos, nos denunciaron eh, como tres o cuatro eh, latinoamericanos, Ajá. ¿vale? Nos denunciaron en Facebook, porque Gordon puso una publicación en Facebook que eh, decía. Después de coger a un perro, mi mujer está embarazada, ¿vale? En España esa frase era normal. Yo compré un perro y de repente me quedé embarazada. Obviamente no del perro. Pero teníamos cuatro denuncias y los nombres eran de, de gente, o sea, nombres españoles y yo, a ver, de España no te van a denunciar. Nos denunciaron cuatro latinoamericanos por haber puesto eso en Facebook. Es que ya no, no quiero pensar, no quiero pensar ya. No, ya. Culpa. Pero eso. bueno, pues Entonces, muy bien, vale. Aprovechad esta oferta, es una oferta magnífica. Eh, Saúl es una persona excelente, nos hemos conocido ya, bueno, ¿cuántos años ya? diez mismo, por lo menos 10 años, o más, o así que ahora. lo vais a pasar muy bien con él, sabe mucho, os puede explicar muchas cosas de México y del español y es una persona excelente, de verdad. Y que estén al pendiente para cuando se abran los cursos aquí. Exacto. Exacto, vale. y ya hablaremos de eso. Y nosotros. No, y no? Vamos, Ari, ¿eh? ¿Y a nosotros. nosotros vamos... ¿Y ustedes tienen <risa> que venir, ¿eh? Yo quiero, no experimentar quiero. Experimentar <risa> la humedad, no me importa. <risa> que... Da igual. Ustedes tienen que venir, si no. Sí, queremos no, ir. no, no, no vale. Queremos claro ir, que queremos sí. ir. Claro, ¿sí? claro que sí. Muy bien. Vale, no, eso no, este es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Saúl. Hasta luego a todos. Adiós. Bye.